Buenas gente. Hoy espero que se encuentren bien porque a las 4 de la mañana en Argentina llegó la nueva actualización de Sonic Speed Simulator y vengo cargadísimo de información, así que es hora de empezar. Primero lo primero, Cream der ya arribó oficialmente en un evento que requiera subir de nivel 100 veces a distintas mascotas. Tengo un truco para completarlo en menos de 5 minutos, y consiste en simplemente comprar 34 huevos de los que estaré mostrando en el room de fondo, y a todos los pets que te salgan los subirás a nivel 4. Y pues ya estaría, es súper fácil y sencillo, rápido y fácil. Y pues ya tendremos nuestra querida skin de Cream. En otras noticias, hay un sitio en el que está el portal de New York que requiere la sexta llave en Emerald Hill, obviamente esta llave no existe por ahora, así que solo quedará como algo próximo a llegar. Y finalmente tenemos al huevo número 100 del evento de Pascua de Ami Coneja. así es, oficialmente no nos faltaba ninguno, solo que el huevo 100 no existía, ahora se encuentra en este sitio, estarán viendo una captura donde antes había un huevo en la roca izquierda, pero ahora también hay un huevo en la roca derecha, ese es el huevo que faltaba. Así que es oficial, tras la salida de este video, me encargaré de la guía oficial de los 100 nuevos. En fin, esto fue todo por ahora, como siempre fue un video bien corto para que no pierdan tiempo y sean informados de todo, la guía se viene muy pronto así que prepárense. Sin mucho más, el guionista se despide y, hasta pronto.